amigos y amigas de la hora de Urlingam, estamos acá en el espejo retrovisor lindo título invento acá del señor este Pablo Ambrosetti ¿cómo andas Pablo? un gusto verte lindo día hoy ¿eh? precioso no puede estar más lindo Buen, sí. bu, eh, buenas Marcelo y bueno, buenas a todos los televidentes y espectadores eh, ¿Cuál es, el tema, ¿Cuál es el tema que vas a hablar hoy? Bueno, como la vez pasada que habíamos estado abordando las aristas menos conocidas de Libertador, de San Martín, sí. surgió una idea eh, detonada por lo que vos planteabas, de que por ahí no, no, no estaba tan popularizado la participación que los sectores de los pueblos originarios y de los afrodescendientes habían tenido en las lucha por la emancipación americana, se nos ocurrió tomar un hecho, vamos a decir así, del calendario efemérico de las efemérides, porque este 23 de agosto, la semana que viene, es el Día Internacional de la Lucha contra la Trata y Esclavitud de Personas. Amigo. Y ese, ese, esa fecha poco conocida se toma un 23 de agosto porque un 23 de agosto de 1791, hace un, un montón de años, se produjo una gran sublevación de esclavos negros en lo que era entonces la colonia de Saint-Dominique, actualmente Haití, este, que dio inicio al proceso del que queríamos hablar hoy, ¿no? El tema del proceso de la emancipación de Haití y de la participación de los negros, de los afrodescendientes, en, el, en todo el ciclo de revoluciones independentistas latinoamericanas. Haití en la, en la mente de, de uno, viste, siempre aparece eh, en, en situaciones de, de noticia negativa, eh, además de lejanía, ¿no es cierto? Así que lo bueno para mí que me voy a. Se va a acercar a, eh, nos vamos a acercar hacia Haití Vamos a, a conocer sus complejidades y yo te lo ya te lo estoy agradeciendo. No, a ver, este, primero que nada, como voy a implantar, Haití es un territorio lejano porque está más vinculado a todo el mundo caribeño, claro. este, bastante alejado geográficamente de, del río de la Plata. Es una isla, ¿verdad? Es una única isla que está dividida en actualmente en dos países, República Dominicana, de habla hispani, hispana española. Mm y Haití, que es donde habla francesa. ¿Esto a qué se debe? A que a finales del siglo XVII, este, 1660 y tantos, las dos potencias coloniales, primero a través de un conflicto bélico y luego, como suelen hacer las, las potencias coloniales con un acuerdo, arreglaron. arreglaron, dividieron la isla en dos eh, facciones, una parte le pertenecía al reino de España y la parte occidental, noroccidental, le pertenecía al reino de Francia. Allí, en ese lugar, que hoy se llama Haití, antiguamente Saint Dominique, este, los franceses establecieron la más próspera colonia que tuvieron por esos años eh, en América. La sociedad Haití fue un productor este, casi exclusivo de café, tabaco y cacao, que, era, que hoy son productos recontra masivos, pero hace más de dos siglos eran productos eh, carísimos, y gourmet, le llamaríamos hoy para los mercados eh, de la más alta sociedad europea, por lo tanto, hacía que eh, los productores eh, agrarios de, de, de Haití fueran pornográficamente ricos. Como todos sabemos, lo hemos contado en el primer encuentro, Haití fue el lugar donde se desembarca Colón por primera vez en 1492, luego de la, de la división entre las dos potencias coloniales, Francia lo que hace es dividir su porción de la isla, en grandes extensiones de tierra, que el nombre científico es latifundio, o sea, latifundizó la superficie de Haití y las entregó, obviamente, a los franceses, como no podía ser de otra manera. Ahora bien, como la plantación tanto de tabaco, como de cacao, como de café, es un trabajo intensivo, pesado, este, de, de, muy... Trabajo manual. Manual, ¿viste? Y que requiere, esto dicho con enormes eh, re, comillas, Poca tecnificación, digo, no es algo que re, no es un trabajo metalúrgico o un trabajo artesanal. Eh, los franceses, eh, siempre muy sensibles a la, a, al aumento de la productividad económica, se dieron cuenta que mejor que tener un labriego al cual le pagas un sueldo es tener un esclavo al que no le pagas nada. Y claro. entonces lo que hicieron ahí fue, sobre todo a través de sus colonias africanas en, en Costa de Marfil, y en Camerún, que hasta hoy son zonas de... y Senegal, que son eh, países de habla francesa, se dedicaron al contrabando de esclavos, secuestrar hombres, mujeres y chicos que los llevaban en barcos, como contamos las veces anteriores, y los ubicaban en, la, en las plantaciones y los hacían trabajar. Seguramente que alguno de ellos le dice, vos, François, ¿a qué te dedicas? Eh, je suis en Haití. Dice, ¿y qué haces? Hago, este, Necesito eh, mano de obra intensiva. Claro. Sí, sí. ellos Y el otro lo miraría de costado, este es un esclavista, no, no, discúlpame, mano de obra intensiva. El capitalismo abunda en metáforas edulcoradas. ¿Eh? Este, lo cierto es que la sociedad haitiana, para finales del siglo XVIII, si la, la tendríamos que explicar, uno cuando se lo explica a los jóvenes, a los chicos, para que más o menos lo entienda, hace el clásico dibujo de la pirámide, porque es una reproducción muy interesante de lo que es una sociedad capitalista. Claro. Tenían en la, en la cúspide de la pirámide, en el vértice, la minoría que se llamaban a sí mismos los blancos grandes, luego le sucedían... Aparte serían gordos. Tanto de tanto <ríe> Serían opulentos, sí, claro, bien, bien corpulentos, claro, ¿no? Claro. Opulentos y corpulentos. Luego de los blancos grandes, que eran los grandes terratenientes, estaban los que llamaríamos los pequeños y medianos productores blancos, que se llamaban blancos pequeños, Luego estaban los mulatos, que, que si bien no eran blancos, al ser mestizos, generalmente hijos de madre negra y de padre blanco, se, les, se los consideraba libres y se les permitía tener, con un límite, cierta cantidad de propiedad de la tierra. Y luego estaban los esclavos, que para finales del siglo este, 18 conformaban el 86% de la población. 86%, o sea, eran casi todos esclavos y un cachitito así de, de franceses. Eh, es eh, el primer experimento colonial de un apartheid social. Claro. Tampoco es un invento británico ni no, sudafricano no, no. eso. Bueno, lo cierto es que Haití entonces funcionaba, este funcionaba, tomémoslo con enorme cuidado, de esta manera. Pues bien, ¿qué ocurre ahí? 1789 también todos lo sabemos, en Francia ocurre algo que no es un hecho menor ocurre en la revolución francesa, los sectores burgueses vinculados al comercio los intelectuales, abogados, un sector hasta de la propia iglesia eh, campesinos empobrecidos, arrendatarios y algo de la mano de obra de la incipiente mano de obra clase trabajadora urbana deciden terminar con el sistema monárquico, basta de que haya un rey de origen divino que decida por todos, e intentan construir una república con sus más y con sus menos. La revolución francesa, que algún día podemos hablar del tema, es un proceso complejo como toda revolución, y que como toda revolución suele tener sectores más moderados y sectores por ahí más de avanzada. Los sectores más moderados, que en Francia se los llamó girondinos, eh, en el Parlamento francés se ubicaban en, la, en, lo, en las bancas de la derecha, de ahí viene el término ver, derecha. Mirá, de ahí viene derecha-izquierda. Claro. De ahí viene derecha-izquierda. Y, y los sectores más revolucionarios o más progresistas, que se llamaban jacobinos, se ubicaban en el ala izquierda. Y en el centro estarían los que hay, no sé, ¿qué hago? La ancha avenida, la, avenida la ancha avenida del medio, la En Francia, o aquí, no existe. Pero uno de los puntos <coughs> interesantes sobre lo que divergían mm. estos dos sectores era sobre qué hacer con Haití. Nadie discutía que Haití era parte de Francia. Y además todos querían tomar café. Todos querían tomar café, comer chocolate y fumar habano. Exacto. La, pero la discusión era qué hacer, cómo, qué estatus darle a, a Haití. Sigue siendo una colonia o es una provincia francesa. Y la otra discusión, que era la discusión de fondo, era qué hacemos con la esclavitud. Los girondinos, los más moderados, decían no, démosles a Haití el estatus de provincia, pero mantengamos a los negros en el estatus de esclavos. Claro, porque dice, ¿vos a qué precio pagás el café acá? Si porque le tenés que pagar al esclavo, se o sea, vas aumenta. a aumentar. Vas a en París, la cosa claro, va a aumentar. En Marsella y en Lyon va a salir todo más caro. Y los, los jacobinos lo que planteaban era: no, una revolución que tiene como lema igualdad, fraternidad y libertad de los hombres, no dice de los hombres blancos, dice de los hombres. Claro. Bueno. A con los meses de la demora de lo que trataba llevar un barco con las noticias a Haití, llega la noticia de la Revolución Francesa. Pánico entre los blancos. claro Pánico entre los blancos. ¿Qué pasa ahora? No estás más el rey, entonces ¿qué hacemos? Y convocan los blancos grandes, algo parecido a lo que acá fue el cabildo abierto de mayo de 1810, hagamos una gran asamblea y discutimos eh, qué queremos. Y se convoca a todos los propietarios de tierra. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? que una parte de los propietarios de tierra eran mulatos. Ah. Se, se presenta en la asamblea, qué bueno que nos hayan convocado, así podemos opinar, y los blancos le explican, no, no, no, acá ha habido un error de información. La asamblea está convocado para los propietarios de tierras blancos, ustedes no. Hoy en día sería, tapa el micrófono, lo habla el otro y le dice, ¿Quién, ¿Quién, los, lo invito, ¿quién los invitó? ¿Vos fuiste? <risa> Bueno, gran revuelo, gran bataola, y entonces surge ahí, en una asamblea callejera que hacen los, ¿Ah? lo, lo, lo, los mulatos negros, surge el liderazgo de un mulato negro llamado Vincent o OG se pronuncia O, G de gato, E acento, que era propietario de una pequeña parcela de tierra, era productor cafetero bastante próspero, que hablaba francés, leía, escribía, que tenía esclavos siendo el mulato claro. pero que decía, no, momento la revolución francesa incluye a todos los ciudadanos nosotros en tanto propietarios somos ciudadanos, entonces requerimos que se nos escuche obviamente no hay ningún grado de, de aceptación por parte de, los, de, por parte de los blancos grandes eh. y esto termina en un alzamiento militar de los mulatos contra los blancos grandes, un alzamiento militar. Ese alzamiento militar es brutalmente reprimido por las tropas francesas que estaban en, en Haití. Claro, claro. Eh, el, este líder político, Vincent Nogé, eh, escapa, Uf. cruza la frontera, eh, va a la parte española de la isla, pide socorro y los españoles hacen lo que todos buenos soldados imperiales hacen, lo meten se en lo cana entregaron. y se lo entregaron a los franceses, y estrenan la guillotina en, ah, en no Haití, sabía. con la cabeza, el cuello, mejor del pobre Oye. Como consecuencia de esto, ¿qué ocurre entonces? Los mulatos, luego de esa derrota política, comienzan a, vamos a decir así, a hacer un balance político de su derrota, y se da cuenta que la posibilidad de establecer un acuerdo con los propietarios blancos era imposible. Claro. Y Comienzan a mirar con mucha mayor simpatía, a los hermanos negros que tenían en condición de esclavitud. También. Es decir, comienza a colectivizarse y a racializarse una salida de los sectores populares en Francia. En o, Haití. En Haití, perdón, perdón, en Haití. Este... Lo que pasa es que el modelo era bastante parecido a la Revolución Francesa. Es que en realidad decir. Haití es una, un impacto de la Revolución claro, Francesa. Claro, porque los, los, este, los comerciantes parisinos empiezan a mirar a la plebe de París que la pasaba horriblemente, porque si no, ellos no tenían número suficiente para escalar socialmente, claro. que era lo que ellos y querían. Y para derrotar a la nobleza. Exactamente, claro. porque si no ellos tenían un tope Acá pasa lo mismo, primero van los bueno, tipos Dicen, sí, pero yo tengo una calentura dice pero somos muy pocos Y mire, le dice, allá tenés una multitud Que son todos los negros esclavos es, ¿Qué la, vamos a hacer? es la histórica necesidad De los sectores, muchas veces No comprendida, de los sectores Medios progresistas De establecer alianza con los sectores populares Y no con los sectores oligárquicos claro. Porque la fuerza está en los sectores populares De hecho, este... este héroe y mártir eh, Vincent Uye, era se carteaba, era no, no amigo porque no se conocían pero se carteaba con un joven parlamentario francés jacobino llamado Alejandro Dumas el escritor de los tres mosquetes el hombre de la máscara de hierro que era negro, era mulato ¿Cómo? A ver, este hombre me, me quiere matar y yo encima me puse una camisa con bueno, los colores, colores de la bandera <risa> francesa claro. ¿Te das cuenta? No, sí, en, en, nada es casual claro nada Alejandro casual. Dumas era negro este, y era uno de los fundadores de una sociedad secreta, una logia eh, semi-clandestina, semi-subversiva, que se llamaba Sociedad Francesa de Amistad con los Negros, que lo que planteaba era que la Revolución Francesa, en las colonias, tenía que terminar con la esclavitud. Bueno, Auger termina eh, decapitado. Un año después, meses después en realidad, en 1791, por eso el anomástico del que habíamos hablado al comienzo, claro. Eh, se produce un alzamiento de esclavos negros, aglutinado por un, un esclavo negro, eh, letrado, leía y escribía, eh, y era sacerdote vudú, que es la religión animista africana que, que todavía hoy es mayoritaria en Haití, un, un sacerdote vudú llamado Bookman, como su nombre lo indica en inglés, Book, libro, man, hombre, la traducción sería librero u hombre de los libros, porque era un negro que leía. Eh, y que lo que propone es una insurrección, un motín, un estallido social, le llamaríamos hoy, donde los esclavos negros sin demasiada visión política, más con más con un ámbito, más con un ímpetu de revancha, lo que hacen es eh, incendiar plantaciones, Una, un, estallido un estallido social, social propiamente inorgánico, eh, sin conducción política ni militar, que le termina co costando la vida a 2.000 terratenientes blancos, a, a casi 20.000 esclavos negros, por supuesto, y que obviamente hace entrar en pavor, en pánico, a los blancos grandes. Es decir, ojo, los negros se están despertando. Los negros están sublevándose, necesitamos urgentemente la intervención de Francia. Y ahí Francia, la Revolución Francesa, manda a un, este, un militar llamado Santonax, con tanta mala suerte para los, para los blancos haitianos, que era jacobino y antiesclavista. Entonces, este señor llega a Haití y dice, miren, la única forma de poner orden es empezar gradualmente, a liberar a los esclavos. ¿Qué hacen entonces los blancos eh, haitianos? Dicen, tenemos una solución mejor. Escriben cartas al gobierno eh, inglés, al gobierno norteamericano y a la corona española, diciendo, invádannos. Invádannos, pongan orden, queremos ser colonia de ustedes. Lo que nos recuerda a una famosa frase que escribió en la Gaceta Comercial en 1807, Manuel Belgrano, cuando decía los comerciantes no reconocen más patria, más tradición, más Dios ni más lealtad que su propio lucro. O sea. Eh, se ve más que en América, claro para los que eran leídos, eh, las noticias iban rápido, ¿no? Para es. los que leían, las noticias iban rápido. Entonces, como resumen, porque él es profesor de historia y yo soy un chico de barrio. Entonces digo, ¿qué hicieron los franceses? Vamos a meterle miedo a todo el barrio, acá a la redonda. Porque en el Caribe y en toda América había esclavos y esclavitud. Así imagínense, México, españoles. En, en Norteamérica ya saben que seguía la esclavitud. Acá también, porque era una cuestión cultural muy profunda que no era... Precisamente en lo primero que se pensaba, incluso por los, por los más acérrimos independentistas. Había una cuestión cultural muy fuerte, sí. lamentablemente, que sigue hasta el día de hoy. También sí, porque terminado la cuestión de los negros Podríamos decir que se puede trasladar A la de los pueblos originarios Y el no reconocimiento de sus cosas sí. ¿no? este, Entonces va y le mete miedo Y le dice, no, invadíme A vos te va a convenir Porque mira que si se avivan los otros negros que están allá Vos vas a tener este bardo en la puerta de tu casa Después no me digas que no te avise <risa> O sea, solidaridad interimperialista inter claro, Podríamos obvio. llamarlo Lo cierto es que Obviamente, quien decide invadir este Haití es España, que estaba al lado, estaba en la propia isla, y este, Yo sé de qué se trata, dijo España <risa> claro, Ya tengo media isla, me, me quedo un, una isla qué, ¿De qué querés que te hable? ¿De México? ¿De Perú? ¿Del Río de la Plata? No te, o sea, de... Si hay algo que sabemos los españoles, invadir América claro, Así que invadimos. conocemos todo Y los británicos que estaban en Jamaica, que también se prenden Porque no, no hay negocio que se van a quedar afuera Los ingleses, por lo tanto, lo, también mandan tropas Y ahí emerge la figura de un esclavo negro Llamado Toussaint de Louverture que es como salvando las distancias, es el San Martín haitiano, que se pone al frente de, la, de una inmensa tropa de esclavos huidos, liberados, que conforma un ejército popular, y que se cartea con este francés Antonax que estaba ahí en la isla y le dice: una hacia la causa de la liberación o. Yo pongo todos mis esclavos negros al servicio de España o de Inglaterra. Y obviamente el sector jacobino dice, no, no, no, luchemos contra los invasores y después establecemos el fin de la, de la esclavitud. Porque además queremos seguir tomando café. Queremos seguir, claro. Sí, yo no creo que por bonomía, <risa> claro. pero por estrategia... Intereses económicos. Lo cierto es que este, este hombre, este líder político y militar, Tuzi de Libertur... Este, que era un negro eh, esclavo, eh, li, li, autoliberado, leído, formado, que hablaba varios idiomas incluso, Mirá. conduce la resistencia contra las tropas eh, y, eh, francesas, contra las tropas inglesas, este, y contra los propios, este, vamos a decirle así, paramilitares de, lo, de, de, lo, de los terratenientes blancos. Y durante va varios años, desde... 1791 hasta 1798 Haití se desangra en una guerra civil que termina increíblemente con la derrota de los dos imperios. Tanto el imperio español como el imperio británico es derrot son derrotados por tropas de esclavos negros liberados conducidos por un esclavo negro liberado. Entonces, en 1798, en este, las tropas imperiales invasoras deben rendirse frente a Toussaint de Louverture. Fiesta, parecía el inicio del fin de la guerra, pero los franceses siguen siendo franceses y el, imperio, el imperialismo es un virus contra el cual la única vacuna es la lucha de los pueblos. Claro. En 1799, la Revolución Francesa, es, vamos a decirlo así, secuestrada por Napoleón Bonaparte. La misma revolución que decapita un rey, inventa e instaura un emperador, Napoleón. Y Napoleón tenía de liberal, de republicano, de democrático y de antiesclavista lo que tengo yo de noruego. Nada. Por lo tanto, su primera acción de gobierno como emperador es mandar una escuadra de 25.000 soldados al mando de su cuñado, que era un militar famoso, Antón Leclerc. Haití a decirle hasta aplasten acá, hasta acá llegaron aplasten la sublevación de los negros desembarcan estos 25.000... Mil, eh, ¿25 oh, 25 mil 25 mil mandó para que nos demos una idea mandó Haití la misma cantidad de soldados españoles que había en toda América del Sur Uh, ver, yo te, eso yo estaba pensando um, mientras vos hacías el comentario Haití es chico el territorio Yo digo, ¿cómo sucedió toda esa cantidad de eventos, toda esa cantidad de batallas, toda esa cantidad de ir y venir de en gente un territorio en un pequeño. territorio tan tan pequeño? Y Haití para que nos demos una idea es un tercio de la superficie de Cuba, que tampoco es un país tan grande Por eso este, lo cierto es que desembarcan estos miles de, de soldados e inician la guerra de contrarrevolución frente a, a, a las tropas haitianas. El ejército napoleónico en un primer, en, en pocos meses eh, quema plantaciones, eh, produce asesinatos masivos de negros, y, con el in, y le proponen a Tuján de Lubertur, el, el líder revolucionario, una especie de amnisticio, eh, él acepta parlamentar con las autoridades francesas Lo cual obviamente fue un error porque era una trampa Lo encarcelan, lo llevan engrillado en barco hasta París Y Napoleón da la, da la orden de que se lo encierre en una mazmorra y, y se lo deje ahí hasta que muriera Que muere a los pocos meses de tuberculosis O sea, un asesinato político, lo llamaríamos de sí, otra sí. manera Sin embargo, como suele... Eh, hay un historiador eh, hindú, indio mejor dicho, de, de, de la República de India, marxista, que se llama James Chetterchik, que él dice, los imperios ocupan espacios pero solo los pueblos conquistan. Este, Francia creyó que la ocupación territorial de Haití y, y la eliminación material de Louverture terminaba el problema y obviamente no solo no lo terminó sino que lo agrava porque ahí aparecen los segundos al mandos en la escala de Lubertur que eran este, de Saliés y Alexander Petion que agitan el fantasma de, heroico de Louverture, vu vuelven a convocar la insurrección de los esclavos Convocan este, a algo parecido a lo que se hacía en el Río de la Plata A la política de tierra arrasada De quemar este, plantaciones, hasta envenenar los cursos de agua Para darle guerra sin cuartel continuamente a, a, lo, a, los, a los ejércitos invasores franceses Y finalmente, en 1804, es decir, cinco años después de la muerte de Toussaint de Louverture los ejércitos napoleónicos sufren la primera derrota de su historia, ¿Mira? ante un ejército de negros, de esclavos negros que se habían liberado. Eh, Leclerc muere no en combate, sino muere de fiebre amarilla, y el ejército francés es diezmado por el hambre, la guerra constante, el sistema de guerra de guerrillas, y huyen abandonando Haití. En 1804, frente a la desoladora mirada de los prisioneros franceses, Alexander Pition y Desaliers este, bajan el pabellón francés, el pabellón revolucionario, e izan la bandera haitiana, que es una bandera con dos franjas horizontales, roja y, y un morado azulado, casi violeta, y le cambian el nombre al país de Saint-Dominique, a Haití, que es una palabra Bantú, que es el el idioma africano de donde venían uh -huh. la mayoría de los esclavos, que quiere decir algo así como hogar de todos, casa grande. Mira. Un año después, en 1805, se, eh, ya con Alexander Pitión de presidente, se sanciona la constitución haitiana, que está vigente hasta hoy, que en su artículo primero dice, Al momento de promulgación de, desde el momento de promulgación de esta constitución todos los habitantes de Haití, sin importar su color de piel, serán llamados negros. Y ahí nace la primera república negra del mundo. República de Haití que fue no solo el faro, como vos muy bien decías, para las insurrecciones antiesclavistas de todo, por lo menos de todo el Caribe, fue el único país que le dio asilo político al general Bolívar cuando fue derrotado en 1815, que pide primero asilo en Jamaica y los británicos le, le, dicen, le invitan gentilmente a que huya, por aquel lado. se va a Haití y el propio Alexander petón el presidente haitiano, lo recibe, lo, lo acoge, lo, lo, le, le, le rearma una escuadra y le dice la única forma que triunfa una revolución es con el, como llevando como bandera el antiesclavismo. Recordemos, como muy bien decías que con la honrosa excepción de Artigas, los líderes revolucionarios del siglo XIX no eran antiesclavistas y Bolívar era el menos antiesclavista de todos. Pero la experiencia de su, de su exilio en Haití lo obliga a comprender que un proceso de independencia nacional lleva innecesariamente una revolución social a un cambio de las estructuras y de los paradigmas de organización social y fue también Haití el primer país del continente ...que reconoció la independencia del nuestro. Mira, El primer país del continente... ...que reconoció la independencia de las Provincias Unidas... ...del Río de la Plata... ...fue la República Negra de Haití. Ese país... ...ese país que obviamente, como era un mal ejemplo continental, en 1915 va a ser invadido por los Estados Unidos, obviamente para garantizar el negocio azucarero, cafetero y del cacao a las empresas ¿Cómo, norteamericanas. ¿Cómo le gusta el Caribe a, a los Estados Unidos? Y ¿sabes? los norteamericanos se van a quedar en Haití desde 1915 hasta 1926. Se van a quedar 21 años y a la salida van a nombrar a un agente de la CIA, el famoso François Duvalier, Papá le decía. No, oh, Papá Doc era terrible bueno, ese que, que no solo la gente le hacía, sino el sí, sacerdote vudú. Era, era, y era caníbal. Eh, está, eh, se morfaba a, a sus opositores políticos. Que gobernó durante más de 40 años con el título de presidente vitalicio. Y al morir se dejó al hijo. Que también era agente de, de los servicios de inteligencia norteamericana. Por eso cuando nos preguntamos por qué Haití hoy... Eh, digamos, Haití está... A 40 minutos de vuelo de Cuba, que también es una isla caribeña, que también es una isla con población negra, que también fue una isla colonial, que también sufrió invasiones de varios países. Ahora, si comparamos los niveles de educación, de alfabetización, la esperanza de vida, los logros deportivos y hasta el desarrollo económico de Cuba y Haití, que están una al lado de la otra, ¿qué, ¿cuál vemos? La, ¿Por qué tienen tan asimétricos índices de desarrollo social y bueno porque cuba a su manera con sus aciertos y sus errores con sus más y con sus menos desarrolló por, a lo largo del siglo XX un proceso emancipatorio propio y una revolución social mientras que Haití que realizó eh, una de las más grandes revoluciones sociales y políticas del siglo XVIII y XIX en el siglo XX se convirtió en este un monopolio de las empresas azucareras norteamericanas y hasta el día de hoy Haití sigue exhibiendo eh, indicadores sociales por debajo de todo el continente americano no hay ningún país en América que tenga un indicador so para que nos demos una idea la esperanza de vida de un hombre en Haití es de 44 años cuando el promedio a ver, el promedio general nuestro país tiene un promedio de 78 por ejemplo bueno, ¿por qué un tipo en Haití se muere espera morirse a los 44 años? Porque tiene un sistema de vacunación de, eh, Deficitario, un sistema alimenticio Bárbaro, tiene la tasa De analfabetismo más alta del continente Es decir, es el país Estructuralmente pobre, ahora esa pobreza No es consecuencia de un castigo Divino, mucho menos es consecuencia De la patriada que hicieron Louverture Eugé, este, Petion Y de Salís en el siglo XVIII Es consecuencia directamente de la acción Predadora del imperialismo norteamericano A lo largo del siglo XX Sí, porque... Yo te, eh, eh, al final yo estaba pensando, digo, pero eh, para el que está escuchando, y como dijimos al principio, Haití eh, eh, siempre está haciendo noticia por cosas tremendamente negativas que están asociados a que uno ve la foto y la gente está vive en las calles, no tiene ni dónde vivir, o está todo permanentemente destruido, o eh, hay estallidos sociales cada dos cada dos minutos porque no se bancan la situación en la, que, en la que están. Y yo digo, pero es inevitable pensar e inevitable mostrar este ejemplo para aquellos que dicen que eh, no hay que mirar para atrás que no hay que mirar para atrás, que no, no mires, que el futuro, ¿qué futuro? Vos tenés futuro si tenés, un, si tenés un pasado que no fue tan terrible, si lo pudiste como los cubanos que se avivaron y evidentemente hicieron una racionalización de la historia de, del Caribe y dijeron, mirá, por acá, ya sabemos lo que pasó en Haití, sabemos lo que pasó en México, sabemos lo que pasó acá, nosotros estamos en el horno, pero no estamos hablando de Cuba, estamos hablando de Haití. Entonces es inevitable pensar que el, el presente de ellos está relacionado con ese pasado sí. Está relacionado con ese pasado ¿Y cómo? Digo, ¿cómo Aparte y... porque son negros, vamos ¿Sí? a hacer, decirlo así Cuando él habla y dice, salvando la distancia con San Martín San Martín, Artigas eran blancos europeos este, O'Higgins era blanco europeo Bolívar era blanco europeo entonces cualquiera le iba a saludar y le iba a hacer así pero un negro jamás le iban a hacer ni la reverencia, ni nada le iban a estar mirando el CEDE cuando lo cuelgo ¿no? Bueno. entonces este, el, el pasado yo creo que a veces eh, tira una luz hacia el presente y te proyectas al futuro pero cuando no lo puedes resolver y luego vos ves cada dos minutos que Haití tiene pobreza como dice él, la gente vive hasta los 45 años Sí, sí. ¿Cómo no va a haber un estallido social cada, cada dos minutos? Eso es, es Pero, terrible aparte y... que no tengan hipócritamente, no los ayudan y las, ultima, y las últimas este, actitudes inclusive de los Estados Unidos fue hasta privatizar lo poco que ellos sí. este, producían, sí, sí. Entonces, no, no tiene trabajo. No, no, han inclusive han prohibido la... La semana pasada sufrieron un terremoto, una, una, una situación de tormenta, tormenta tienen una, una situación de COVID que es un desmadre, sí. y hasta la ayuda sanitaria que habían mandado Venezuela, eh, perdón, Cuba fue bloqueada. Y, y ahí yo quería por ahí cerrar con esto, ¿no? Vale. Fijemos ¿no, que, que el caso de Haití, habíamos dicho que eh, eh, es el único ejemplo exitoso de una revolución llevada adelante por esclavos y por esclavos negros. Fue la primera nación independiente de Hispanoamérica. Se independizaron en 1804, mucho antes que nosotros, sí, sí, mucho sí. antes Muchísimo. que Uruguay, mucho antes sí, que Perú, sí, guay, sí, y sí, sin sí. ayuda de nadie, más bien con todo lo contrario. Bueno, justamente sobre ese ejemplo díscolo es sobre donde el imperialismo norteamericano descargó toda su furia justamente por la peligrosidad, la potencialidad transformadora que tenía ese país para la región ¿no? eh, hay una, un historiador que en realidad es antropólogo que enseña muy cerca de aquí en la universidad de 3 de febrero que se llama Arturo Emilio Sala un hombre ya muy grande de más de 80 años que escribió en el año 2004 un libro que se, que se llama La Resistencia Seminal donde compara los movimientos eh, indigenistas y africanos de América y los traslada al presente, la continuidad de la lucha de los sectores populares. Y él lo que plantea ahí es que cada vez que los sectores populares se salen de su lugar, salen a la calle, el poder tiembla. Bueno, cuando se produce la revolución de Haití, tiembla el poder del mundo, de los imperios del mundo. Bueno, esa historia ocultada, esa historia vedada, esa historia que no conocemos, es, es también parte del Haití que hoy lo vemos en las noticias únicamente por consecuencias catastróficas. Pero las catástrofes de hoy no son la consecuencia de ese pasado heroico, sino son consecuencia de la revancha del imperialismo norteamericano descargó sobre ese pueblo para hacerles pagar el costo que implicó ese pasado heroico de haber derrotado a tres imperios. Para hacerles pagar haber derrotado imperios. De alguna forma a nosotros... Este, también nos ha pasado lo mismo, nos han pagado también con la misma moneda, no con el sufrimiento exacerbado que le han aplicado a Haití, pero es la, la mecánica de esta gente. Es hora de pensar en América, todos, muchos opinan, yo opino que nuestra independencia le falta un paso más en todo el continente. Pero para dar ese paso, uno tiene que con serenidad entender desde dónde venimos caminando, qué le ha pasado a nuestros hermanos latinoamericanos en todos los tiempos, durante todos los tiempos, pero nos queremos ver de otra forma mucho mejor en el futuro. Eh, nos vemos la semana que viene, Pablo. Muchísimas gracias. No, por favor, como siempre, un gusto. Este, muchísimas gracias. Eh. Nos vemos la semana que viene.